saludos israel manguera en esta hora les traigo un programa que sirve para recuperar eh, archivos borrados entonces una lenklin el link que les dejaré en la descripción de este vídeo eh, se les va a ir a una página de google drive para que descarguen el programa una vez allí dan clic derecho y descargar o simplemente dan doble clic en el archivo y se les va a descarga, descarga, a descargar eh, se los voy a dejar sin anuncios para que no tengan que complicarse la vida entonces una vez se les descargue, si van a la carpeta de descarga les va a quedar un archivo como este, van a dar clic derecho, extraer aquí una vez se les extraiga vamos a dar doble clic en esta carpeta y vamos a dar doble clic en setup Luego damos clic en sí. Una vez aquí, escogen el idioma. En mi caso es español. español eh, vamos a dar clic en aceptar clic en siguiente, aceptamos los términos y condiciones, luego clic en siguiente, siguiente, dejamos estas casillas palomeadas para que nos deje un icono aquí en el escritorio, clic en siguiente, luego clic en instalar. ya está terminando la instalación en un segundo vídeo les voy a mostrar cómo usarlo entonces vamos a quitar esta, esta palomita de aquí vamos a clic en finalizar para que el software no se nos inicie y, se, y si eh, se les inicia eh, lo cierran bueno, una vez hecho ello cerramos el motor de búsqueda cuando se nos abra nos vamos a la carpeta donde descomprimimos el archivo acuérdense que es esta vamos a dar clic aquí donde dice crack vamos a seleccionar todos estos archivos los copiamos nos vamos a descolocarse y eh, para ahorrarnos todo ese proceso mejor nos venimos aquí a escritorio donde donde tengamos el el acceso directo vamos a dar clic derecho abrir ubicación de archivo que es lo mismo solo que por acá nos envía de una vez a la carpeta pero si nos metemos por el disco local se si tenemos que entrar archivos de programa por 86 luego la carpeta y ahora sí pegar los archivos aquí es lo mismo pero es mejor iniciar por acá una vez hayamos pegado los archivos bueno entonces ahora vamos a proceder a, a recuperar los archivos del dispositivo usb entonces vamos a recuperar este que dice foto 1 y el archivo de PowerPoint. Entonces vamos a borrarlos. Miremos el nombre del dispositivo y está mire que dice esta carpeta está vacía. Entonces vamos a ejecutar el programa. Vamos a clic en sí. no olviden de suscribirse para más vídeos que yo suba entonces este es el, el dispositivo donde vamos a recuperar entonces lo chuleamos aquí para indicarle que es de este que vamos a recuperar entonces vamos a darle clic en iniciar no olviden que este vídeo solo es para recuperar archivos de unidades extraíbles eh, no para otras cosas eh, voy a estar subiendo de este mismo género solo que no lo hago todo al mismo tiempo debido a que se extendería mucho como pueden ver foto 1 y archivo ya se han recuperado estos archivos de acá son eh, archivos que borré hoy eh, creo que ayer borré este que está aquí esta imagen pero vamos a recuperar solo este y este cuando ustedes vean que haya recuperado los que ustedes ya necesitan eh, detienen el, el programa. Detienen el programa. Ojo, tienen que verificar de que si sí haya recuperado la totalidad. Porque pueda que él muestre eh, los nombres y el formato, pero el contenido no esté. Entonces, solo me muestra el, el metadato y no los datos del archivo. Entonces, pueda que cuando lo vayan a abrir eh, salga el archivo dañado. Entonces, en este caso, como son archivos que no tiene mucho peso y el peso que tienen eh, que está aquí es el, el peso razonable que yo pues mire antes de eliminarlo entonces ya está completo entonces la imagen debería de verse cuando yo eh, de clic en ella eh, eh, después de que él la refleja aquí como pueden ver aquí ya la recupero porque la imagen aquí se se alcanza a visualizar entonces así nos enteramos de que si sí está el archivo este archivo de powerpoint está vacío si lo crea así solo para recuperarlo para mostrarle y, y así poder crear el tutorial entonces detenemos damos clic en detener y ahora vamos a crear una carpeta en el escritorio para pasar los archivos recuperados a esta carpeta entonces nos vamos al software vamos a seleccionar solo los archivos que vamos a recuperar, luego vamos a dar clic en recuperar aquí, ahora nos vamos a la unidad donde tenemos la carpeta donde queremos enviar los archivos si es en una unidad extraíble selecciona la unidad pero como se trata de una, de una carpeta nos vamos a disco local C usuario isra eh, tengo eso en escritorio y la carpeta se llama recuperar eh, recuperada entonces una vez allí vamos a, voy a dar clic en recuperar y como pueden ver ya lo recupero entonces doy clic aquí en ok cierro salir y voy a verificar a ver si están aquí miren están los dos archivos está la imagen y está el archivo en powerpoint entonces Así ah, se recuperan eh, archivos borrados de unidades extraíbles. Hice el video algo eh, rápido debido a que se está extendiendo mucho y no es conveniente debido a que eso cansa a los suscriptores. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y no olviden de suscribirse. Chao.